Qué tal amigo ucraniano, amiga ucraniana? Qué bueno que nos visitas del otro lado del cristal. Como siempre nosotros somos ucranianos, el poder del rock. Y hoy queremos compartirte algo que estuvo bien chido. La verdad todo el año, este año hicimos pocas tocadas, sí. ¿no? sí. Hubo pocos conciertos, pocas fechas. Dijimos que ya las tocadas son otra cosa. Ah, sí. es. Pocos conciertos, pero como dicen por ahí, pocos pelos pero bien peinados. ¿no? Ah, ah, y bien gruesos. Ah, ah, sí, sí. Sí, sí. <risa> no, estamos bien que chido. La sí. neta es que eh, tocamos fuera de, de la ciudad, que fueron las pues primeras. Saludos a San Luis. San Luis. Por cierto, San Luis así como son rockeros de... eso Y reventados. Siempre. Sí, sí, sí. Siempre sí. que tocamos allá, la respuesta es otro pericles. Sí, la verdad es que, que San Luis Potosí sí, sí roquea y no, rifa chingón. Sí. sí. fue el deporte aquí de, de la Carlata? Sí, porque ah, tiene la carrita. Sí, sí pero he... eso tocar estuvo... La verdad es que tocar en el Ballon Fest. En la, en la tarde y luego en la noche el rockabilly sí. estuvo bien chido el rockabilly lleno no ahí sí. se el rockabilly estaba hasta el hasta el mismo Chiqui Drácula no cabían más gotas de sudor sí, ¿no? no. Sí, sí, sí, sí, Porque sí, también todo el mundo estaba ahí con toda la enjundia no, ¿no? cabrón ¿no? yo salí yo, salió, yo, yo sí, no sé <risa> empapado empapado ¿estás mojado? No, sí, <risa> no, así comí muchas papas. Ay, yo güey. Ah, yo pendejo qué <risa> Pues la verdad, la, no. la, la gente de, de San Luis es Sotopelo, poca Madre, poca Madre, madre. Muy de muy hecho genial. saludos a todos, a, sí. a, a sí. Tere, a, a todos, Entonces, a Valde, Valde al Valde, Valde, Valde que nos dio un buen concierto, saludos Valde, que pinche concierto, ¿dónde te aventraste a salir? No, <risa> <risa> no pero nos recibió muy chido, claro, nos estuvo sí. llevando, Sí estuvo llevando, Sí, estuvo a, a Draco, estar, ¿no? Como eh. muchas entrevistas, muchas, sí, es cierto, muchos medios, Sí hicimos medios y todo eso. Y luego, después de San Luis, tocamos en. Este, Bizarro. En el Foro Bizarro. ¿no? Uh -huh. Ese me gustó mucho. estuvo padre, estuvo muy chido. chido. Saludos Saludo a Rayo Bucks que no, ese pues sí, sí, estuvo pero, muy chido. Pero fue primero en el Berlín. Bueno, no que tocamos en el Bizarro con los Rayo Bucks Carnalitos, un abrazote donde quiera que se encuentre. Nuestros mejores deseos. Chingón, nos no la pasamos ese sí, día, ese ¿no? Sí, Y sí, también en el Berlín, tocamos en el Berlín. Pues después, pero Ahí tocamos con Canaria, ¿no? Con Calvary, Calvary, con, Calvary, los sí, con, Calvary, con el buen Mario Montaño, con Calvario, los, los, los Maverick. Saludos los Mavericks, Maverick. muy chidos, muy chidos. Claro, Pero, ahí, sí, este, nos echamos unas buenas salchichas alemanas con las uh -huh. papitas que estaban. Bueno, estaba, estaba sentados saboreando. Este <risa> proceso, <¿verdad? risa> Fue cuando te clavé la mirada desde lejos y dije, ese es el muñeco. <risa> <risa> <risa> Y aquí el Toño se sentó a vernos tocar, claro. También estuvo bueno el de Berlín, había raza cantando nuestros rolas, estuvo chido, ¿no? Bien, ¿no? Bien, bien, vamos, que andamos porque... No, no, estamos... Y el concierto de lanzamiento del nuevo disco. No, se apenas hace... muy poquito, todavía estamos... Dos semanas. Estamos frescos de en el McCarty, Sí, Todavía, todavía, todavía, todavía, todavía no me hago mi ropa. Ah, sí, no, estuvo muy chido la, la presentación del disco de ahí en el McCarthy, los que fueron. ¿Qué tal, mis hijos? ¿Qué tal, Sepp? No Nos pusimos tochos, tochos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algo más, mis niños? También los dos del HDX, uno estuvo muy efectivo. Sí. Ah, claro. Ah, la verdad es que nos divertimos mucho, la pasamos sí. muy bien sí, ahí. Estuvo el HDX con, con el que buena banda. Chido, sí. sí, chido. A mí sí me gustó Güey, chido, La, chido, chido, ¿sí? ¿tú? Sí. la chavita de la sí. se prende acá. La vibra estuvo chida. ¿sí? ¿sí? sí, cómo ¿no? Ay, ah, se perdieron las botas de la carlaca. Ajá. Ah, y hasta ahorita sí. se encargan <ríe> de recuperar la <ríe> <se acaban ríe> las <ríe> <ahorita se acaban ríe> la pues, botas no viajando. Pero sí, sí, sí, tuvimos que ir a rescatarlas ahora el viernes. Sí, es que la Carla que se reto en las botas y luego en los calzones. Los calzones ya no pues, estaban muy sellados, pero. pero, pero por, por las botas se <risa> sí Se llanta y todo. El mundo. Me llanta. Ay, sí, me su, <risa> ratinada, su, ratinada, ese. su de Y un pinchollo ahí de respiración. <risa> en fin, eh, eh, ya cabrones. Sí, Ya, no, Yo me acordamos porque ya los aquí a desvariar y es en la mañana y me han chupado, niños. Ahí se ven. Esto fue Carajo del el poder del rock. Nos vemos en la que sigue. Pórtense mal, cuídense bien. Chaos. ¿Adiós?